Tiempo imperfecto en español. Tiempo imperfecto. Verbos terminados en ar. Video número 14. Imperfect tense verbs ending in ar. Video number 14. Recordar to remember. Yo recordaba. Tú recordabas. Él, ella, usted recordaba. Nosotros, nosotras recordábamos. Vosotros, vosotras recordabais. Ellos, ellas, ustedes recordaban. Nosotros siempre recordábamos su cumpleaños. Reforzar. To reinforce. Yo reforzaba. Tú reforzabas. Él, ella, usted reforzaba. Nosotros, nosotras reforzábamos. Vosotros, vosotras reforzabais. Ellos, ellas, ustedes reforzaban. Ellos reforzaban lo que habían aprendido en la clase. Renovar. To renovate. Yo renovaba. Tú renovabas. Él, ella, usted renovaba. Nosotros, nosotras renovábamos. Vosotros, vosotras renovabais. Ellos, ellas, ustedes renovaban. Yo renovaba mi licencia de conducir cada año. Revolcar. To turn back. Yo revolcaba. Tú revolcabas. Él, ella, usted revolcaba. Nosotros, nosotras revolcábamos. Vosotros, vosotras revolcabais. Ellos, ellas, ustedes revolcaban. Diana siempre revolcaba todos sus juguetes. Rodar. Troll. Yo rodaba. Tú rodabas. Él, ella, usted rodaba. Nosotros, nosotras rodábamos. Vosotros, vosotras rodabais. Ellos, ellas, ustedes rodaban. Yo estaba perdido y rodaba por toda la ciudad. Rogar. To pray or to beg. Yo rogaba. Tú rogabas. Él, ella, usted rogaba. Nosotros, nosotras rogábamos. Vosotros, vosotras rogabais. Ellos, ellas, ustedes rogaban. Nosotros rogábamos por un futuro mejor. Colgar. To hang. Yo colgaba. Tú colgabas. Él, ella, usted colgaba. Nosotros, nosotras colgábamos. Vosotros, vosotras colgabais. Ellos, ellas, ustedes colgaban. Mi mamá colgaba toda su ropa en el armario. Tostar. To toast. Yo tostaba. Tú tostabas. Él, ella, usted tostaba. Nosotros, nosotras tostábamos. Vosotros, vosotras tostabais. Ellos, ellas, ustedes tostaban. Mi mamá siempre tostaba el pan en el desayuno. Volcar. To overturn. Yo volcaba. Tú volcabas. Él, ella, usted volcaba. Nosotros, nosotras volcábamos. Vosotros, vosotras volcabais. Ellos, ellas, ustedes volcaban. Cuando las olas volcaban mi tabla de surfing, yo no me asustaba demasiado. Soldar. To weld. Yo soldaba. Tú soldabas. Él, ella, usted soldaba. Nosotros, nosotras soldábamos. Vosotros, vosotras soldabais. Ellos, ellas, ustedes soldaban. Yo era la persona que soldaba todas las estructuras de la obra. Soltar. To loosen. Yo soltaba. Tú soltabas, él, ella, usted soltaba. Nosotros, nosotras soltábamos. Vosotros, vosotras soltabais. Ellos, ellas, ustedes soltaban. Mi hija siempre soltaba los pájaros que estaban enjaulados. Avergonzar. To shame. Yo avergonzaba. Tú avergonzabas, él, ella, usted avergonzaba, nosotros, nosotras avergonzábamos, vosotros, vosotras avergonzabais, ellos, ellas, ustedes avergonzaban. Su hijo lo avergonzaba con su mal comportamiento. Círculo de verbos número 14, imperfecto de los verbos terminados en AR. En este video estudiamos los verbos recordar, reforzar, renovar, revolcar, rodar, rogar, colgar, tostar, volcar, soldar, soltar y avergonzar.